Le damos la bienvenida, Germán, eh, Carlos, lleva, sí. te saludamos. Gerardo, eh, Gerardo eh. Ferrari. Gerardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día para usted y para toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos hasta ahora. Sabemos a veces que es medio complicado. Bueno, pero queríamos saber cuál es la situación, ¿no?, de los trabajadores tucumanos eh, que padecieron este incendio, ¿no? Bueno, la verdad es un hecho lamentable. Esto sucedió el domingo ayer como a las 10 de la mañana cuando... Eh, aproximadamente 53, 55 trabajadores regresaban de la cosecha de Mendoza, ¿no? Este, donde se produjo ese siniestro, un incendio y bueno, lamentablemente este, algunos de los trabajadores perdieron todas sus pertenencias, ¿no? Y dentro de, de, de esta desgracia lo bueno es que no hubo ninguna víctima, por suerte. Sí, totalmente, delegado. Lo bueno es que también... Eh, Hubo una respuesta, ¿no?, desde el gobierno para poder asistir a estas personas. Sí, sí, el gobierno se hizo eco inmediatamente, como también lo hicimos nosotros, ¿no? Por suerte ya ubicamos a varios de los compañeros y, bueno, nosotros este, vamos a tratar de ayudarlo desde el gremio, ¿no?, Con dentro de las posibilidades que tengamos, vamos a tratar de ayudarlo a, a los compañeros. De hecho, ayer ubicamos varios que eran oriundos de la zona de Alto Verde. De Aguilares, mirar, mm. eh, algo de un hecho tan triste, ¿no? Porque lo, los compañeros eh, estaban a media hora de llegar a destino, porque como te decía, el grueso de los de los trabajadores eh, son de la zona de Arcadia de, de Alto Verde, de Aguilar. Mm. Bueno, y este, este micro es de una de una empresa, ¿a quién pertenece? Sí, este es de una empresa que se dedica a esto de hace años, y, mm. a través de la Secretaría de Trabajo, hace viaje viaje de, Londrina de, es del señor Solórzano de Pamayano, con quien yo me puse en contacto ayer, ¿No? De hecho, él también desconoce los motivos del tinieto, porque la unidad contaba con matafuego todo, pero bueno, se produjo el incendio desde arriba y me explicaba este señor, que todo el micro está revestido de de, de plástico, así que sí. imagínate, no, no hubo tiempo a nada, este, y bueno, este, te diría que casi en un 70% de los trabajadores pudieron sacar de sus pertenencias, pero bueno, habría un 30% que no, lamentablemente. Claro, porque algunos, eh, al poder abrir las bauleras por ahí, tenían sus bolsos más a mano y los que estaban más atrás, uno no puede arriesgar ah. la vida por un bolso. Lamentablemente, por más que eh, charlábamos hoy más temprano, por ahí tenía toda la ganancia que habían hecho durante la cosecha. Claro, sí, hay muchos trabajadores que la tenían ahí, ellos la, la trasladan en el bolso, ya sea en una leñanera, de hecho un trabajador que perdió hasta una bicicleta que la traía ahí en el micro. Pero bueno, como te decía, es un hecho lamentable, pero dentro de lo malo la, no hubo víctima, este, y bueno, nosotros nos pusimos a disposición de los compañeros y en el día de hoy vamos a estar este, ayudando desde lo que podamos desde sí. nuestro gremio, ¿no? Bueno, esta situación es lamentable, pero dentro de esto, bueno, como marcabas vos, Germán, ¿qué es Germán tu, tu nombre, no? Germán Ferrari. Sí, Germán. Germán, sí. lo bueno de esto es destacar eh, la ayuda inmediata de, de, del gobierno, ustedes ahí atentos con los trabajadores. Bueno, dentro de la pérdida, son, son pérdidas materiales, pero por suerte no hay ningún lastimado ni nada. No no por sí. suerte no, de hecho yo como te digo me contacté con el dueño del transporte, bueno de hecho el transporte contaba con todo, tiene seguro también estamos viendo por ese lado que se puede, con los abogados de lengua a ver qué se puede este reponer, ¿no? así que bueno vamos a estar a total disposición de los compañeros en el día de hoy Perfecto, perfecto. qué bueno saber que además del respaldo del gobierno sí. También cuentan eh, con el sindicato, ¿no? Estos trabajadores que, como charlábamos hoy más temprano Dejan absolutamente todo para irse a trabajar lejos durante sí. varios meses Saber que cuentan con el respaldo también de, del gremio es una gran noticia Sí, la verdad que sí, No, nosotros no hicimos eco Tanto como el gobierno, ¿no? Y bueno, como te decía, ya ubicamos a varios de que que en el día de hoy le estaríamos a, este, comunicándose con ellos ya en forma personalmente, porque yo hablé con ellos eh, por teléfono, vía telefónica, eh, y bueno, vamos a hacer lo que sea a nuestro alcance para, para tratar de ayudar en este penoso momento que están pasando los compañeros. Bien, Germán Ferrari, te, te agradecemos la comunicación con LVC de Radio Tucumán. Bueno, gracias, que tengan buen día.